Mi nombre es Daisy Valdés Pérez, eh, yo vine aquí a ver mi caso de, de la residencia, de la ciudadanía y él ha sido mi héroe, porque de verdad, que mejor que él, no lo quiero, es muy buen abogado, muy cariñoso y él lo que puede ayudar es ver solución. No problema. Yo estoy agradecida de él. Bueno, yo acudí a usted, a usted, a, al, al abogado Eduardo Soto, por una señora que me lo recomendó muy bien. Y él me escogió a mí como su clienta. Y, y no tengo queja de él, de verdad. Ha sido muy buen abogado conmigo y con todo el mundo que venga a ver a Eduardo Soto que él ve soluciones no problemas aquí tengo mi, mi, mi, mi diploma de la ciudadanía gracias a Dios y a Eduardo Soto que es mi héroe lo vuelvo a decir pito. Es un